las tres verdades de la vida. Primera, no te preocupes por las personas de tu pasado, hay una razón por la que no llegaron a tu presente. Segunda, una persona cambia por dos razones, porque sufrió demasiado o aprendió lo suficiente. Tercera, no dependas de nadie en tu vida, solo de Dios, porque hasta tu sombra te abandona cuando estás en la oscuridad. A medida que crecemos, estas verdades van cobrando relevancia en nuestras vidas. Y es que como seres humanos, aprendemos de nuestras experiencias y nos damos cuenta que cada vivencia en nuestras vidas nos hace tan pero tan maduros. En este video vamos a entender cómo es que llegamos a aprender estas tres verdades. A lo largo de nuestras vidas, nos encontramos con personas que marcan un antes y un después en nuestra historia. Sin embargo, no todas permanecen a nuestro lado y a veces nos preguntamos por qué. La frase, no te preocupes por las personas de tu pasado, hay una razón por la que no llegaron a tu presente, nos invita a reflexionar sobre este tema y a aprender a dejar ir a aquellos que ya no forman parte de nuestra vida actual. 1. Cambio y crecimiento personal. Una de las principales razones por las que algunas personas no llegan a nuestro presente es el cambio y crecimiento personal. Todos evolucionamos a lo largo del tiempo y a medida que maduramos, nuestros intereses, prioridades y necesidades pueden cambiar. Esto puede provocar que nos alejemos de aquellos con quienes compartimos una etapa en el pasado, pero que ya no se alinean con nuestros objetivos y deseos actuales. Cada experiencia en nuestras vidas nos ayuda a ir desarrollando madurez. Jean Piaget, uno de los principales teóricos del constructivismo, propuso que los individuos pasan por diferentes etapas de desarrollo cognitivo a medida que interactúan con su entorno y adquieren nuevas experiencias. Por otro lado, el enfoque humanista de la psicología, liderado por figuras como Abraham Maslow y Carl Rogers, enfatiza la importancia del crecimiento y la autorrealización personal. Según esta perspectiva, nuestras experiencias y el modo en que las interpretamos y enfrentamos influyen en nuestra capacidad para alcanzar nuestro máximo potencial como individuos. Nuestras experiencias nos definen, imagina por un momento que has sido agredido en incontables veces por perros. A lo largo de tu vida, estas experiencias van a deteriorar tu visión sobre ellos. Y va a ser muy difícil que alguien cambie tu perspectiva, contrario a una persona que ha tenido una acumulación de experiencias previas que le hace imposible pensar que un animal puede ser violento, malvado o mezquino. Nuestras experiencias y lo que hemos aprendido de ellas harán que ciertas personas ya no sean compatibles con nosotros y, en su defecto, no se puedan conservar en nuestras vidas, lo que supone a su vez tener que dejarlas ir. Los valores que alguna vez te unieron a esa persona va perdiendo peso porque ahora tus valores cambiaron o los valores de la otra persona cambiaron en igual manera. ¿Por qué estos cambios? Por ejemplo, una mujer que ha vivido toda su vida como ama de casa puede encontrar un nuevo norte cuando se reintegra al mundo laboral o universitario, su perspectiva es totalmente diferente y sus valores van cambiando en orientación a lo que sus compañeros aspiran. De ahí que muchas relaciones fracasen cuando uno de sus miembros obtiene un segundo empleo, empieza a trabajar o reanuda sus estudios. Albert bandure el principal exponente de la teoría del aprendizaje social, sostiene que las personas adquieren conocimientos y habilidades a través de la observación y la imitación de los demás en su entorno. Las experiencias vividas y las interacciones sociales juegan un papel crucial en nuestro desarrollo y madurez, ya que nos permiten aprender comportamientos y actitudes adecuados a nuestro contexto cultural y social. Esto último que expone Bandure, nos permite formarnos una idea central de por qué nuestra pareja, o bien el amigo que teníamos, de repente cambió con nosotros. Su sistema de valores se alineó al contexto, suponiendo que se trató de una persona reservada y hogareña. Ahora la vida nocturna cambió tanto sus valores, que ahora te encuentra poco interesante y deja de tenerte por amigo. De ahí que esa amistad, Pudo ser muy buena durante tu niñez y parte de tu adultez, pero llegado a un punto de inflexión, las nuevas experiencias, ineludiblemente, lo alejarán de ti. 2. Las lecciones aprendidas. En ocasiones, las personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos valiosas lecciones. Una vez que hemos aprendido lo necesario de ellas, ya no es necesario que sigan formando parte de nuestro presente. Dejar ir a estas personas puede ser un proceso doloroso, pero es esencial para seguir creciendo y avanzando en nuestro camino. Tomar la relación que se terminó como un escalón hacia la madurez puede suponer un esfuerzo efectivo que nos permitirá crecer como persona, consideremos así otras estrategias. Reflexionar sobre las lecciones aprendidas, tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que hemos aprendido de las personas que se han ido puede ayudarnos a integrar estas lecciones en nuestra vida y crecimiento personal. La introspección y la autorreflexión son herramientas poderosas para comprender y aceptar las experiencias vividas. Fomentar el pensamiento positivo Adoptar una actitud positiva y centrarse en los aspectos positivos de nuestras experiencias con las personas que se han ido puede facilitar la adaptación y el crecimiento. Aprender a ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje nos permite desarrollar una mayor resiliencia. Establecer conexiones emocionales, aunque algunas personas pueden haberse marchado, es esencial continuar estableciendo conexiones emocionales con aquellos que aún están en nuestra vida. Mantener un fuerte sistema de apoyo social puede aumentar nuestra capacidad de recuperación y ayudarnos a enfrentar y superar las dificultades. 3. Relaciones tóxicas. No todas las personas que conocemos en el pasado son beneficiosas para nuestro bienestar. Algunas relaciones pueden ser tóxicas y perjudiciales para nuestra salud mental y emocional. En estos casos es fundamental reconocer el daño que nos causan y tomar la decisión de alejarnos de ellas por nuestro propio bienestar. 4. Diferencias irreconciliables. Hay momentos en los que las diferencias entre dos personas son simplemente demasiado grandes como para mantener una relación saludable y equilibrada. Puede que ambas partes hayan intentado resolver sus conflictos, pero si las diferencias persisten, es posible que sea necesario dejar ir a esa persona para seguir adelante con nuestras vidas. Estos cuatro puntos pueden arrojar luz de por qué ciertas personas se tuvieron que marchar de nuestras vidas, nos ayuda a darle un sentido estrictamente positivo a las experiencias vividas, y con ello, el crecimiento se vuelve casi ineludible. La psicología de la madurez va cobrando vida, porque ahora podemos manejarnos en ambientes donde antes no será imposible. Puede una persona aceptar que su mejor amigo se marchó para no volver. Eso es duro y por eso tenderá a volverse una persona cerrada. Otra persona puede tener la tendencia de que sus mejores amigos se enferman y mueren. Mirna, una chica de 25 años, tenía esta percepción de la realidad. Cada amistad terminaba por morir cosa que a ella le provoca una horrible premonición, con lo cual se alejaba de profundizar relaciones. Sin embargo, la capacidad de entender y darle un significado a sus experiencias le permitió abrirse a las personas, aún a riesgo de perderlas. Antes, habría sido casi imposible establecer una conexión profunda con alguien sin tener que invocar la figura de la superficialidad, pero ahora, puede sostener relaciones trascendentes entendiendo que la presencia de un amigo debe ser agradecido en calidad de dar gratitud a la vida por permitirle conocerle y no de rencor, porque en algún momento la vida misma le arrebatará la amistad de esa persona. Segunda verdad. Una persona cambia por dos razones, porque sufrió demasiado o aprendió lo suficiente. Existen varias ramas de la filosofía que estudian cómo interpretamos la realidad y cómo estas interpretaciones influyen en nuestra experiencia del sufrimiento y en nuestra capacidad para aprender de él. Una de estas ramas es la fenomenología, que se centra en el estudio de la experiencia consciente y en cómo percibimos e interpretamos la realidad. La fenomenología fue desarrollada principalmente por el filósofo Edmund Husserl y luego fue expandida y modificada por otros filósofos como de Heidegger, Maurice Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre. La fenomenología busca comprender cómo las personas experimentan el mundo desde su perspectiva subjetiva y cómo esta experiencia influye en su interpretación de la realidad. En el contexto del sufrimiento humano y cómo lo interpretamos, la fenomenología sugiere que la forma en que experimentamos y comprendemos el sufrimiento está profundamente influenciada por nuestra conciencia y percepción de la realidad. Algunas ideas clave de la fenomenología que se relacionan con la interpretación del sufrimiento incluyen Intencionalidad. La fenomenología sostiene que nuestra conciencia es siempre intencional, lo que significa que siempre está dirigida hacia algo, ya sea un objeto, un pensamiento o una emoción. Esto implica que nuestra interpretación del sufrimiento está influenciada por la forma en que dirigimos nuestra atención y conciencia hacia él. La vivencia, la fenomenología se centra en el estudio de las vivencias, que son las experiencias subjetivas e inmediatas de los individuos. Al examinar nuestras vivencias, podemos comprender mejor cómo experimentamos el sufrimiento y cómo nuestra interpretación de la realidad influye en esta experiencia. La intersubjetividad, la fenomenología también enfatiza la importancia de la intersubjetividad, que se refiere a la manera en que nuestras experiencias y percepciones están influenciadas por nuestras interacciones con los demás. Nuestra interpretación del sufrimiento y la realidad está, en gran medida, moldeada por nuestras relaciones con otras personas y por la forma en que compartimos y comunicamos nuestras experiencias. Dicho en otras palabras, el sentido que le daremos a la realidad determinará en qué nos vamos a convertir. En este contexto, somos los amos de nuestra transformación. Lo que supone que, si un evento trágico te pasó, por ejemplo, Alguien abusó físicamente de ti. Puede que cambies a un estado de hostilidad donde consideres a todos los hombres como basura. Esa percepción de la realidad es mala ya que daña tu integridad como persona primero porque tu paz mental está comprometida. Ves a un hombre y te estresas, sufres por dentro, sientes un tremendo dolor y angustia. Por otro lado, el mismo evento puede desencadenar otra reacción, la de la superviviente. Puedes verte como alguien fuerte porque sobreviviste a algo de lo que mucha gente no sale nunca. Eso, entonces, literalmente define en lo que te vas a convertir. Si referimos a lo que dije hace un momento, nuestra interpretación del sufrimiento tiene fuerte influencia en la forma en cómo dirigimos nuestra atención. Podemos llevar nuestras experiencias al plano del rencor el dolor o la revancha, o construir del aprendizaje un andamio hacia la superación y el desarrollo de una madurez efectiva. Y por efectiva, me refiero a aquella madurez cuyo resultado final es el bienestar. ¿Es tu aprendizaje algo bueno? Te hace sentir bien, mejor o mejora tu bienestar. Si lo que has aprendido y las conclusiones que has sacado de lo que te ha pasado te lleva a lastimarte más. Es porque has interpretado las cosas en pro de tu propio perjuicio y propio mal. Deberás entonces reflexionar si lo que crees que has aprendido te está ayudando a crecer como persona. Sí, es cierto, uno cambia, ya sea por mucho sufrimiento o por haber aprendido lo suficiente. Pero dependiendo de cómo uno aprende, dependerá si vas a seguir sufriendo o no. Eso me lleva a la tercera verdad. No dependas de nadie en tu vida, solo de Dios, porque hasta tu sombra te abandona cuando estás en la oscuridad. En realidad, no es bueno depender de nadie sin que exista una relación de interdependencia. Es decir, un intercambio de mutuo de beneficios. Por ejemplo, persona a persona decide hacer sociedad con otra para poner un negocio. Uno aporta la experiencia y el otro el capital. Esa es una relación de interdependencia, donde el ganar, ganar, es el elemento clave de la relación. Pero una relación de sola dependencia negativa es cuando la relación conlleva al detrimento de la salud mental de ambos o de una persona. Por ejemplo, dos personas se emparejan en una relación, donde ella es adictiva a la comida y él, adicto al alcohol. Ambos pueden tener una relación de dependencia destructiva o negativa porque ninguno de los dos tiene el peso moral para exigirle al otro que cambie, mejore o deje su adicción. La relación existe porque ambos gozan del beneficio de que pueden estar con alguien que les ayuda a mantener su adicción. Le es más fácil a la persona con pelo rojo sentirse aceptado si está rodeado de más personas de pelo rojo. Asimismo, las relaciones destructivas parten desde este punto. Dos personas se conocen, se enamoran y se mantienen juntas porque su relación permite que la adicción o los hábitos destructivos cobren vida y se mantengan. Así, el papel de Dios gana terreno porque literalmente las adiciones y las actitudes destructivas encuentran su frontera en Dios. Cuando él dice en Jeremías 29 y su versículo 11.